Me despierto en la mañana, que ni estoy tan despierto Me levantan y me dicen que vaya a ayudar No veo nada, no, Tanteando a ciegas voy Pues mis ojos no saben que ya amaneció Y es el grito de mi madre, que me hace poner molesto Que me dice, que me vista, que me voy a atrasar Sé que soy sueño nunca más lo abandonó, pues los niños y la banda con razón, han protestado por esta designación, cuando lo llaman se ha dormido en el balcón, o se ha dormido recostado en el buzón, y los vecinos le repiten la canción, que le cantaban sus papás. O te levantas o te vas Palacio, el palacio del rey número non Se encalana, se encalana como una linda reunión Las vocales, las vocales son invitadas de honor Y el rey cuenta chistes blancos y uno que otro de color Pa' que vean sus invitados que hoy están de vuelta se ríe la a, a, a, a, a, a, a. y así se ríe la e, e, e, e, e, e, pero ríe más la I, porque se parece a mí, e, e, e, e. y así se ríe la oh oh pero no ríe la U, porque no ríe la U, porque el burro ríe más que tú. palacio, el palacio del rey número non Se engalana, se engalana como una linda reunión Las vocales, las vocales son invitadas de honor Y el rey cuenta chistes blancos y uno que otro de color para que vean sus invitados que hoy están de buen humor Y así se ríe la Más la I, porque se parece a mí. Y así se ríe la O, pero no ríe la U. Que no ríe la U, porque el burro ríe más que tú. Y así se ríe la A, y así se ríe la E. e, e, e, e. Pero ríe más la I, porque se parece a mí. I, I, I, I, y así se ríe la U Pero no ríe la U ¿Por qué no ríe la U? Porque el burro ríe más que encontré con una casa abandonada Se oían gritos, pasos y cadenas Y apareció un tipo con la cabeza cortada Salí corriendo a todo tren y me seguían Tres vampiros, un ahorcado y toda su familia Me agarraron y me sentaron Y me hicieron escuchar La historia que ahora paso a relatar Un restaurante que sea bueno La noticia les gustó y trabajar Empezaron a venir de todas partes Brujas horribles, monstruos y esqueletos Nadie come con cubiertos, todos comen con los dedos El lugar empezó a tener ambiente Y este siempre que rebosa de clientes Quieren ser ya gato jazz Porque ellos son de los que más saben sin copar Todos quieren ya tocar el felino jazz La música suave quedó atrás Si escucha un buen jazz No ambiciona uno más ritmo sabroso Y a cuadrillas no hay porque en la actualidad no purda imitación pues solo saben hacer ruido sin coordinación el jazz se debe improvisar sin copa, para eso solo sirve ser un gato Ya se escucha un tronco, un buen saxofón al improvisar no hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar Y el viejo cirujano no sabía A quien pedir prestado un corazón Entonces llegó el hada protectora Y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho lejos Me- uh -huh. muy contento, caminaba, caminaba sin cesar, las mañanas y las tardes eran mías y a la noche me tiraba a descansar, pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y las piruetas y yo así perdí mi amada libertad conformate me decía un tigre viejo nunca el techo y la comida te faltan y solo exigen que hagamos las piruetas pero las tardes... Tengo preparado, es un juego divertido que se llama congelados. Tienes que estar bien atento a lo que pueda pasar, porque en cualquier momento la música puede parar. No te quiero ni decir para